Hola, ¿cómo estás? Soy Robert Dalí, soy terapeuta y en esta ocasión voy a hablar sobre el sufrimiento. Para eso escribí unas líneas, ya que me gusta escribir. Eh, entonces voy a ir poniendo algunas imágenes y vamos a ir hablando sobre este tema tan importante que es entender si vivimos en una especie de infierno o dónde estamos. ¿no? ¿El mundo en el que vivimos es de sufrimiento? ¿Cuál es la misión en esta vida de cada ser humano el humano siempre tuvo la necesidad de darle un sentido a su vida y las religiones a través de los siglos nos plantean a este mundo como un mundo de sufrimiento y la recompensa suele estar en el más allá o sea en el cielo pero entonces ¿qué vivimos en el infierno por lo general en las distintas religiones se habla de que el ser humano es el que sufre, pero que una vez muertos ya no sufrimos, lo cual es incomprobable. Podría ser que cuando nos morimos tenemos que volver a trabajar en otra vida, estar en otro plano, pero en un plano que igual de cualquier manera se sufre, no se sabe bien qué es lo que hay del otro lado. Con las nuevas noticias que recibimos a través de internet sobre el espacio exterior, nos hacen replantear nuestras creencias. El Pentágono acaba de informar que hay una nave nodriza estacionada en el espacio desde los años 70 y de esta nave salen pequeñas navecitas con las cuales viajan a la tierra y nos espían. Si esto es así, muchas de nuestras creencias se caen en picada. En el catolicismo se plantea al ser humano como el centro de la existencia. ¿Por qué Dios sería a nuestra semejanza sabiendo que existen extraterrestres? Hablando de la reencarnación, ¿qué tal si en otra vida encarnáramos en un extraterrestre? Está claro que el humano está diseñado para sufrir. Cada sufrimiento nos hace más antifrágiles, como dice Joseph Ibrahim en su libro Antifrágil. Nada es eterno, ni siquiera sufrir. Incluso se puede reír o estar alegre dentro de un periodo de tiempo en el cual estamos sufriendo. Como quien hace bromas en los funerales. O una persona que, no sé, que por ejemplo se rompe un hueso. Si una persona se rompe un hueso, igual doctor, y el doctor le hace un chiste, es posible que se ría a pesar del dolor que está sintiendo. Estamos diseñados para olvidar el sufrimiento. Como terapeuta he observado que muchas de mis pacientes mujeres, que suelen tener un comportamiento tintero, que viene de la carencia, suelen estar disconformes con su pareja actual, pero idealizan al anterior, porque olvidaron lo que sufrieron con su ex. Lo único que recuerdan son las cosas positivas. Una personalidad tintero es una persona que pasó muchas carencias de niño y cuando es adulto, por lo general salen adelante, tienen dinero, pero siempre se sienten vacíos y siempre se sienten en carencia, tengan lo que tengan. Entonces esa persona pues está desenfocada y no se está dando cuenta de las virtudes que tiene su pareja actual y entonces va al pasado. O bien también pueden tener un amor platónico, que es una forma de llenar un vacío y es una insatisfacción pura en sí. Es cierto que somos una especie más en la Tierra. Concordamos con los animales en las necesidades fisiológicas, pero tenemos capacidad de raciocinio. Pero somos un bicho de la Tierra, un animal más, solo que evolucionó de forma más acelerada que otras especies. Pero está claro que si hay tecnología extraterrestre entre nosotros, entonces esos extraterrestres son más evolucionados que nosotros y para ellos nosotros somos animales. En todo caso, salvo que nos quisieran comer, ¿para qué querrían destruirnos? Seguramente todo lo que los humanos hemos creado les parezca obsoleto. En el budismo se habla de que uno sufre cuando se apega. Por ejemplo, si te apegas a las cosas materiales, a los bienes, a las mujeres, a los vicios, a la familia, a tu esposa, en sí te estás exponiendo a sufrir. En el budismo se recomienda no gozar para no sufrir. Todo goce a la larga lleva a sufrir. Pero ni siquiera así estamos libres de sufrir. Nada es seguro en la vida. No estamos exentos de que algo pase. El Titanic era el barco más seguro y se hundió en su primer viaje. Las torres gemelas eran los edificios más seguros y fueron destruidas. Estamos caminando en un pantano, el sufrimiento puede estar en cualquier lado, ya sea en el exterior o dentro de tu casa. No hay forma, reces o no reces, de evitar el sufrimiento, pero entendiendo el momento de sufrir como un momento pasajero, sabiendo llorar cuando hay que llorar, sacar las emociones, es una de las formas de sanación y aceptación. Lo importante en la vida no es lo que te pase, sino cómo te lo tomes. Por eso te quiero invitar a que tomes consultas conmigo y con Joana. Nosotros damos un, un plan de un mes en el cual pues, sacamos adelante a nuestros pacientes a través de eh, tareas que le dejamos que van directo al subconsciente y son muy efectivas. Puedes eh, tomar las consultas con nosotros, te dejo eh, todos los datos... Para que eh, puedas progresar y dejar la situación que te toca atrás y poder progresar. Te espero.